Hola a todos y a todas, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidos a este webinar que estamos organizando desde la ODG y la FEDE.CAT. Muchas gracias por estar aquí y estarnos mirando tan desde el YouTube como desde el Zoom. Solo para los que nos estáis viendo desde el Estado español o desde América Latina, sepáis que la mayoría del webinar va a ser en español. Simplemente voy a hacer una breve introducción en catalán, simplemente porque estamos en Cataluña. Y luego, todos nuestros ponentes y una parte más de marco también la, voy a, la vamos a hacer en español. Así que um, vamos allá. Pues, això que Shagaday, muchas gracias por ser aquí. Um, Primero, de todo, presentaros a las organizaciones que se montan en este webinar. Um, Para una banda ya lo de que es el Observatorio del Delta a la Globalización que es un observatorio que hace investigación y análisis crític para mostrar una mica los impactos del sistema económico y, y político y trabasa también campañas de movilización y transformación social y aparte hace de fer com d'espai de da de, y de construcción de alternativas y para el trabajo también a la fe de la fe de Buncat, que es una xarxa de organizaciones de una 120 que promueve que, que trabajan conjuntamente en temas de justicia global, de erradicación de las desigualdades y trabajan tanto a casa nuestra como a arreu del territorio en temas de cooperación y en temas de defensa de promoción de los derechos humanos o de fomentar foment la PAU. Y mencionar también a nuestras financiadoras, sin la Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia que trabaja en la cooperación al Desenvolupament de la Generalitat de Cataluña, eso no sería posible, así que muchas gracias. Um, Presentaros también a las personas que fan es posible este webinar. Hi ha, hi ha gent en el fons que jo. No así que Hola, Néstor, ¿qué tal? Hola, tardes. Al Néstor, ¿nos ayudará a hacer la parte técnica? Sí, correcto. Eso que el Néstor de Fe.cat y ahora en este webinar estaré expandiendo de la cuestión técnica tanto del Zoom como de, de la streaming por YouTube. para tant esperem que no haya cap problema técnico. Si tenéis cualquier cosa técnica, te escriure pel escribir el chat o directamente al Néstor, que voy a intentar resolverlo. Y también tenemos al Alfonso, que nos explicará el tema de las preguntas. Hola, buenas tardes. Yo soy Alfonso del de Observatorio. Voy a explicar cómo me en a encantar, después en castellà para hacer las preguntas. Tendrán dos opciones. Las personas que estén conectadas a través del Zoom, para no complicar más massa y para hacerlo el senzill. Qualsevol pregunta que tenga que pueda adresar eh, amb, amb a los panelistas, las feu a través del chat. trobareu una icona que pueda chatear a la parte baja de la vuestra pantalla y a las veces podré o escribirla, que quedo aquí, podré escriure. Fixeu-vos que cuando sobra la pantalla para hi ya un desplegable que digo enviar a. ahorita de posar enviar da a todos los panelistas y participantes. De esta manera, tothom Poder ver las preguntas que hace. Y para la gente que está participando en el YouTube, eh, en el directo del YouTube, simplemente escribo las pre preguntas en la parte de chat que ya, y las intentaré recoger, confegir y pasarles a los el, panelistas. Pues buenas tardes, me llamo Alfonso, soy del de Observatorio eh, de la Deuda en la Globalización y llevaré un poco el tema de las preguntas. La, para hacer preguntas tendremos dos opciones. Una de las opciones es, eh, si veis en la parte baja, para hacerlo sencillo, en la parte baja de, de la pantalla veréis un sitio donde pone chatear, que es el chat del de Zoom. Y desde ahí podéis escribir las preguntas que queréis eh, que luego le traspasemos a, a los panelistas. Veréis que cuando cliquéis en la parte de chatear se abre un desplegable donde pone enviar a... Ese, ese eh, enviar A, si ponéis a todos los panelistas y participantes, todo el mundo podrá ver eh, las preguntas que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Y para las personas que participan en el YouTube, en el YouTube eh, pues eh, simplemente escribir las preguntas en el, en el chat del YouTube y las recogeremos y luego se las pasaremos a los panelistas. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, espero que no tengan cap historia técnica. mi y avancem al webinar. Estamos, com sabeu, en un, en un webinar que hemos puesto de título Segle XXI, Temps de Emergencias. tenen tienen a dir la justicia ambiental, la justicia global y el i Y esto lo que I això ho fem en, en el marco de nuestra feina para um, estructurar el debate de justicia ambiental que tienen els movimientos y i, i las organizaciones uh, a Cataluña y también, para estar clar uh, analizar el, el momento en què vivim des aquesta perspectiva. I és que vivimos desde esta perspectiva. Y es que... Como hauré haureu como com com, vist com, com ho plantejàvem, entenem el siglo segle está està sent un siglo segle de problemàtiques i de reptes bastant importants, com com segurament estreu d'acord, eh uh, comencem per la crisi financera del, del 2008 i tot el panorama econòmic de al que vulgueu i m, després sumat amb uh, la crisi del cambio climàtic, no? L informe del 2018 uh, que deia que ens queden uns 10 anys per actuar uh, contra les conseqüències més graus, més greus y a todo eso cuando ya han que teníamos suficiente ens, ens arriba que esta crisis del coronavirus eh, que desmonta y pone contra las cordas no al sistema sanitario de todo el mundo eh, también també del norte donde estén y a mes a mes nos demostra muestra cómo estamos interrelacionados eh, de manera muy clara a amb la, amb la amb el món que nos envuelve y a la natura no? Uh, a este webinar intento posar llum en aquel tema tan, tan complejo um, y voy a cambiar el castellano para introducir ya a, a nuestros ponentes. Para, como estabas diciendo, ¿no? voy a hacer un pequeño resumen en, en, en español. Um, en esta interrelación de crisis que estamos viviendo, la crisis económica de la, de la que no sé si salimos de 2000, de, del 2008, eh, el cambio climático y ahora la crisis del coronavirus, vemos en una, una encrucijada um, que necesita esta mirada de la justicia ambiental y la justicia global um, y del ecofeminismo para salir y para saber cómo afrontarlo. ¿no? Y tenemos a cuatro ponentes maravillosos que estamos súper contentas de que puedan estar aquí con, con nosotros hoy. Y empezaremos con Horacio Machado, que es del Colectivo de Investigación en Ecología Política del Sur y el director del Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Cajamarca, Catamarca, perdón. Um, para decir esto, ¿no? la, la pandemia del coronavirus está íntimamente ligada a nuestro sistema económico, que impacta después al sistema climático y de biodiversidad. Y le hemos pedido a Horacio que, para empezar, nos hable de esto, de la ecología política de las pandemias. Tienes 15 minutos. Hola, buen día, buenas tardes a todas, a todos. Eh, muy agradecido por la invitación, eh, muy honrado por compartir el panel con, con estas compañeras. Eh, y bueno, eh, sí, efectivamente eh, estamos en un tiempo de, de emergencia, eh, emergencia de la Tierra, emergencia de la Madre Tierra. Y esa situación de emergencia eh, me parece que trae un mensaje muy sencillo, pero muy profundo, que tiene que ver con el título de este encuentro y es que sencillamente no podemos pensar la justicia la justicia a nivel social y a nivel político sin reconstituir y sin repensar nuestros vínculos con la madre tierra eh, no se puede construir una sociedad de justicia si no redefinimos nuestro y reconocemos nuestro vínculo de filiación con la tierra y de confraternidad intraespecífica e interespecífica. Eso nos lleva y nos marca a un camino de descolonización, de despatriarcalización y de desmercantilización. Eh, tiene estas cuestiones, dimensiones muy muy complejas, eh, yo simplemente me voy a referir a algo bien general y específico, quizás a lo más evidente y a lo más obvio, pero no podemos dejar de pensar exactamente eso. ¿Cómo este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde se pone de manifiesto este orden colonial patriarcal que ha mercantilizado la vida y donde la lógica de la mercantilización es precisamente la, la lógica de la asfixia y la putrefacción de, de la vida. Eh, en este tiempo me parece que estamos absolutamente eh, absortos y consternados ante la erupción de la agencialidad histórico-política de la madre tierra. Eso que Occidente llamó naturaleza y que se empeñó en negar, en desconocer y en violentar, eso es lo que está reaccionando a través de una de las formas más elementales de la vida, que es un microorganismo donde los biólogos ni siquiera todavía se ponen de acuerdo si es un ser vivo o no lo es es la tierra, la entidad viviente que nos excede, que nos procede, que nos contiene, que nos sostiene en un sentido diacrónico y sincrónico, que nos comunicó la vida y la posibilidad de ser a cada instante, es esa entidad, la tierra, la madre tierra, que en este 2020 vuelve a, a irrumpir sobre la escena política mundial, provocando un acontecimiento histórico y político de carácter global, cuyos alcances y dimensiones todavía no alcanzamos a conocer, ni a comprender. Esa irrupción de la Tierra emerge como una interpelación, una interpelación primero y una desvelación y una revelación en segundo término. Es una interpelación en el sentido justamente de que es, eh, viene a interpelar un modelo de vida, un proyecto civilizatorio, eso que justamente llamamos o conocemos como Occidente, que se ha pretendido como un orden civilizatorio único, superior, inevitable, que se ha mundializado y que se ha impuesto a costa de la depredación de la vida en todas sus formas, en sus fuentes y en todos los modos de existencia. Un modelo civilizatorio que se ha erigido a sí mismo, mundializando la explotación y haciendo de la guerra el principal medio de lucro y el único sentido de la vida. Este modelo civilizatorio se ha erigido sobre el desconocimiento, la devaluación y la degradación ontológica, epistémica y política de la alteridad, haciendo del de control y la explotación de lo diverso su medio directo de, de afirmación y de realización. Eso que nosotros conocemos y se, se conocemos como Occidente, que se da en llamar eufemísticamente Occidente, está muy claramente caracterizado en... Eh, el prólogo que hace unas cuantas, unas cuantas décadas atrás escribiera Jean-Paul Sartre, en el prólogo a eh, los condenados de la tierra de François Fanon, eso es Occidente. Eh, es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado como un orden de violencia que se impone sobre eh, la declaración de la guerra, una guerra sistemática, continua y sin fin, contra la naturaleza, contra la madre tierra, contra los pueblos, barbarizados, bestializados, contra las mujeres. Entonces, la irrupción del coronavirus viene a mostrarnos que en realidad es este sistema la pandemia. Esa es, está, que, que el capitalismo, colonialismo y patriarcado, no solamente está en la raíz y en los orígenes de la pandemia, sino que es la verdadera pandemia. Eso es lo que nos está matando y lo que nos está asfixiando. El virus, un lenguaje de la Tierra, en realidad nos viene a traer una enseñanza. Como pedagogía natural, no nos está más que mostrando aquello que está asfixiando nuestra vida. Y nos muestra... ¿no es cierto? en su desvelación y en su revelación, nos muestra eh, que estamos inmersos en una civilización fallida. Cuando hablamos de civilización fallida, estamos hablando de una falla histórica, geológica y antropológica. Nos debila el devenir colapsista de una civilización que se ha estructurado sobre principios organizacionales que están en abierta contradicción con los principios biogeoevolutivos de la vida de la materia viviente en la Tierra. Que está alterando y trastornando las energías vitales, esa que nos mueve a nosotros, y esa que se ha desplegado desde todo el proceso histórico material de cosmogénesis hasta la sociogénesis. Y nos viene a decir que esta, esta civilización fallida ya ha llegado demasiado lejos. Ha degradado y contaminado el aire que respiramos, el agua y el suelo que nos nutre. Ha hecho de la comida, de los besos y de los abrazos, es decir, aquello que nos comunica la vida y el sentir la vida, nos ha hecho una fuente de contagio, fuente de enfermedad y de muerte. Queda ahora la palabra del lado de la humanidad. Ha hablado la madre tierra. Nos hace una interpelación y nos hace una revelación. ¿Qué hacemos nosotros ante eso? Esa es la pregunta que tenemos como especie. Es la pregunta que este microorganismo nos viene a hacer en este umbral del siglo XXI. Que paradójicamente y sin exageración, podría llegar a ser el último siglo de nuestra especie. Ante esta interpelación, eh, creo que la humanidad, después de su estado de perplejidad, de asombro, de consternación, eh, empieza a reaccionar y se muestra una reacción en dos grandes sentidos. Dos grandes sentidos que nos muestran el viejo dilema y la fractura Colonial. Como hace ya más de 500 años, donde empezó esta sesión. ahora tenemos en claro contrastes dos grandes tipos de reacciones ante esto que estamos viviendo y padeciendo. La mal dicha civilización reacciona como sabe, declarando la guerra al virus declarando la guerra a la diferencia, a la alteridad, a la diversidad, la guerra a las mujeres, la guerra a los indígenas, las guerras a los pueblos agroculturales, la guerra a las familias y pueblos migrantes. En fin, el sistema reacciona generalizando, intensificando y profundizando la guerra. Una parte de la humanidad, ante el peligro y el miedo, Reacciona bajo el hábitus del conquistador, reacciona bajo el modo jovesiano, encarnando el espíritu de la mal llamada sobrevivencia a costa de la exacerbación del individualismo competitivo y una lógica supremacista que ya en clave clasista, ya en clave patriarcal, ya en clave racista, busca su salvación otro, la explotación de los cuerpos, del acaparamiento de los medios de vida. Del otro lado, tenemos otra fracción de la humanidad, una fracción que hoy, como ayer, es pretendidamente negada, desconocida, como ha sido históricamente neguneada, pisoteada y desconocida como especie humana. Hoy, como ayer, que reaccionan de una manera antisistémica, son vistos como los irracionales, los bárbaros, los bestializados. Y esa otra parte de la humanidad reacciona escuchando, atendiendo e interpretando al virus como lenguaje de la Tierra. Ve en la etiología del virus un mensaje de la Tierra y un camino de reafirmación histórica y de especie. Esta parte de la humanidad reacciona intensificando, generalizando y profundizando la economía del cuidado. El cuidado de lo común, las prácticas de reciprocidad, de ayuda mutua, de cooperación, de respeto, de celebración igualitaria de la diferencia y de la diversidad. Estos dichos bárbaros, del siglo XXI como del siglo XVI, nos muestran que ante el peligro y la inminencia del colapso, no vale reaccionar con desesperación y con miedo, sino con solidaridad y con fraternidad. Esta otra parte barbarizada sabe que la, que la salvación, si la hay, es colectiva y es en comunidad, que ni el más rico ni el más poderoso puede estar a salvo por sí mismo, porque la vida es un acto comunal. La vida es un don, es gratuidad y reciprocidad del ser en común, de ser en común unión con otras y con otros, de la propia especie y de las otras especies gracias a las cuales nosotros somos seres convivientes. Es la comunidad la que sostiene la vida, la que nos hace vivir y la que nos da el sentido de la vida, porque vivir es convivir, vivir con otras y con otros. Honrar lo común, cuidar y cultivar lo común, no es sólo una preferencia ideológica, no es una opción política que nosotros podemos tomar o desconsiderar sin consecuencias, porque mantener y cuidar lo común es ante todo un principio vital, geológico y antropológico, es aquello de lo que depende nuestra vida. Si nosotros desechamos eso, las consecuencias están a la vista y tienen que ver con este devenir colapsista de esta civilización. Saber cuidar y cultivar lo común, la vida en común, es lo que nos ha hecho seres humanos. Es lo más propio y característico de nuestra especie. Descuidar y violentar este precepto es lo que nos está deshumanizando. Si el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado es una civilización fallida, eso significa, ¿no es cierto?, que no solamente eh, hemos provocado un gran trastorno a nivel geológico que hoy llamamos crisis climática, ¿no es cierto?, agotamiento y eh, sexta extinción masiva de la eh, biodiversidad, eh, sino también significa que... Eh, ser una civilización fallida principalmente significa que hemos, eh, esta civilización ha provocado una profunda involución en el proceso de coevolución de la materia viviente en la madre tierra. Y esa involución de la tierra y de la biodiversidad de la tierra es una involución de nosotros como especie. Nosotros, que somos una especie que, somos, que hemos sido convocados a cuidar y cultivar la sinfonía de la biodiversidad terrícola, nos hemos convertido en el marco de esta civilización en una amenaza y en el principal depredador. Este virus nos viene a mostrar que siguiendo por este camino no tenemos mucho más chance. El COVID-19 es una enfermedad a nivel biológico pero que bien podría servir como acción terapéutica y como camino de sanación a nivel civilizatorio. Hoy, como hace más de 500 años, nosotros estamos ante el dilema colonial. Tenemos que repensar qué es y qué entendemos por civilización, y qué es y qué entendemos por barbarie. Eso, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Estoy parando el teléfono de la puntualidad máxima que ha tenido Horacio, así que genial. Um, pues nada, nuestro siguiente, nuestro siguiente ponente es Raúl Tivechi, es escritor, pensador y activista de, de Uruguay que se dedica al estudio del trabajo uh, con movimientos sociales en América Latina y de hecho los, los conoce de primera mano y los ha acompañado en, en muchas iniciativas. Um, le hemos pedido que nos hable de movimientos y lucha ambiental, especialmente dentro de esta crisis del, del coronavirus eh, que vivimos. Y un poco como lo que decía Horacio, ¿no? los movimientos sociales son una parte de la respuesta a esta guerra ¿no? que, que comentabas y quizá la solución a esta comunidad, a este cuidar lo común, a ver qué nos dice Raúl. Muchas gracias. Eh, buenos días, buenas tardes, muchas gracias al observatorio y a la FEDE por invitarme a estar aquí y por, organiz y por organizar este encuentro. Yo voy a intentar eh, aterrizar, por decirlo de alguna manera, algunos de los conceptos que planteó Horacio recién a lo que está sucediendo hoy en América Latina con esa mirada ambiental, eh, eco y desde el punto de vista de la lucha antipatriarcal y feminista. Eh, lo primero que quisiera decir es que eh, vivimos una guerra, no una guerra clásica, no una guerra donde hay dos ejércitos enfrentados, sino que en este momento, aprovechando la pandemia, unos ciertos actores político económicos, militares, están avanzando sobre los pueblos, sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos negros, sobre los campesinos, sobre los habitantes de las periferias urbanas y sobre la naturaleza. O sea, están avanzando sobre la vida y contra la vida. Vivimos un momento de exacerbación de violencias, de feminicidios, de masacres, de, de, de violencias de todo tipo, ¿eh? y vivimos un momento en el cual los controles para evitar que esas masacres y que esas violencias se profundizaran, eh, están neutralizados, en parte por la pandemia, en parte porque los estados así lo han decidido. O sea, esto no es una crisis. Una crisis es una interrupción de algo, de, de una situación para, para provocar luego de esa crisis un retorno a la normalidad. Lo que estamos es ante la exacerbación de una guerra que ya existía hace un buen tiempo, este, a, aprovechando <coughs> la situación de pandemia. En segundo lugar, ¿qué tipo de guerra es? Es una guerra de despojo, una guerra extractiva, una guerra en la cual se, como dije, aprovecha la situación actual para intensificar los planes de despojo sobre la tierra. En estos momentos en territorio mapuche, que no hay posibilidades de aplicar el artículo 169, porque no se pueden hacer reuniones para consultar a los pueblos, el Estado está multiplicando la cantidad de proyectos extractivos que están empezando a implementar. ¿verdad? Han acelerado el extractivismo. Es una guerra de despojo en la cual el principal obstáculo son los pueblos. De ahí que sea una guerra de desplazamiento, una guerra de aniquilamiento. Y si ustedes observaran los mapas donde se están produciendo las principales agresiones, son aquellos espacios donde el extractivismo ha puesto su interés, ha puesto sus garras y está generando eh, el desplazamiento, o el retroceso de los pueblos, y, por supuesto, también la resistencia de ellos. O sea, es una guerra para acelerar el modelo económico de despojo. En tercer lugar, en una primera aproximación descriptiva, hay una aceleración de la guerra contra los pueblos mayas zapatistas. Estos días, esta semana última, hubo un brutal ataque paramilitar a la comunidad de Tila, en el norte de Chiapas. Esta semana que acaba de pasar, hubo, hubo comuneros muertos en el Cauca colombiano, que luego voy a explicar un poquito más. Eh, lo que va de año, en Colombia ha habido 55 masacres, con 230 asesinados aproximadamente. Y los días 9, 10 y 11 de septiembre, eh, la población se manifestó masivamente contra el asesinato de un abogado, por parte de la policía, un crimen brutal, y la respuesta estatal policial fueron 13 asesinatos y 136 heridos de bala. La policía ya no responde a ninguna instancia, eh, más que probablemente algunas órdenes que vengan directamente de, de algún general o del Ministerio del Interior, todavía no se sabe bien, y en esa situación esta ofensiva cobra un dramatismo muy fuerte porque se está cobrando decenas de vidas. Para aterrizar tres aspectos que mencionaba eh, recién Horacio, la despatriarcalización, la descolonización y la desmercantilización, desmer quisiera detenerme brevemente, bueno, en el tiempo que tengo, eh, sobre la decisión que han tomado los pueblos del sur de Colombia, del Cauca, que se organizan, en torno al Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRICA) Han tomado la decisión de organizar una minga hacia adentro. Una minga, ustedes saben, es el trabajo colectivo. Muchas veces la minga se despliega en acciones colectivas, eh, recorriendo pueblos, recorriendo valles, montañas, para hacer una demanda al Estado, pero además para tejer la palabra, como dicen los nazas del Cauca, que es uno de los ocho pueblos que se agrupan en el CRI. La minga hacia adentro tiene cuatro objetivos centrales, algunos claramente declarados, otros que son consecuencia unos de otros. La minga hacia adentro, en primer lugar, trabaja la armonización. ¿Qué es la armonización? Es recuperar la armonía entre comuneros y comuneras, entre habitantes de, de, de las diferentes regiones y de las veredas o comunidades, y la armonización de las comunidades y de las personas con la naturaleza. Entonces una forma de armonización es acudir al pie de las montañas, a las lagunas y hacer grandes fogones eh, saumerios con eh, médicos tradicionales, con plantas, curativas y eh, eh, realizar un ritual de armonía, de armonía entre las personas y de armonía con la naturaleza. En este proceso de armonización, por supuesto, las sabedoras tradicionales, las mujeres de las comunidades y muy en concreto las parteras han jugado y están jugando un papel fundamental. Ustedes saben que las parteras son cuidadoras de vida y no es casualidad que sean mujeres, madres, mujeres que ayudan a nacer. En este proceso también las radios comunitarias están jugando un papel muy importante, radi eh, radios que funcionan en lenguas. Un segundo elemento es la multiplicación de cultivos y la diversificación de cultivos. ¿verdad? No alcanza con cultivar un mismo producto, sino con diversificar los cultivos, eso nos garantiza la autonomía alimentaria. Breve paréntesis, hay un debate en algunos espacios de los mundos indígenas sobre si lo que estamos haciendo durante la pandemia es soberanía alimentaria, que siempre implica una exigencia y una participación de las instituciones estatales, o estamos transitando hacia un proceso de autonomía alimentaria, o sea, garantizarnos a nosotros y nosotras la alimentación, el agua, o sea, la vida. En tercer lugar, el trueque. Esto es un elemento fundamental y tiene que ver con la desmercantilización, la descolonización y verán que también con la despatriarcalización. El trueque tiene varias vertientes. Una, se establece en lugares eh, ya se venía haciendo antes de la pandemia y ahora se multiplica, en, el, en los cuales se juntan productores y productoras, comunidades de tierras altas que producen productos de frío, de tierras bajas que producen básicamente frutales y de sectores intermedios, e intercambian los productos. Pero ¿cómo los intercambian? No en todas las ferias, pero sí en unas cuantas. No intercambian un kilo por un kilo equivalencias sino intercambian necesidades. Yo llevo panela, que es una, azúcar, eh, una caña de azúcar un poco hervida, no, no, no purificada, no blanca, porque eh, ofrezco panela y no me llevo un kilo de eh, tomates. O sea, ahí hay no equivalencias, puede ser un kilo de panela por varios kilos de tomates o lo que cada familia necesite. Yo he visto por video y eh, participado en algunas ferias de trueque y muchas de estas ferias eh, tienen una alta participación de mujeres jóvenes ¿verdad? y de mujeres que son las que indican qué vender, qué comprar, las que tienen un, un empoderamiento a través de las ferias de trueque. Pero hay otras ferias de trueque en las cuales los pueblos originarios llevan toneladas de alimento, como está haciendo el Movimiento Sin Tierra estos días en Brasil, a la ciudad. Parece que se nos ha caído momentáneamente Raúl, no sé si es... Con familias indígenas que han... Eh, ¿Perdón? Nada, te habíamos perdido un segundo. Si quieres, nada, volver dos frases atrás y, y ya te estamos escuchando. ¿Se ha cortado? Sí. Bien. Eh, decía que hay dos formas de trueque, un trueque dentro del espacio de los pueblos originarios y hacia afuera, ¿verdad? En forma de trueque, sin saber si va a haber devolución, o sea, el don, la donación, el regalo, y eh, muchas veces con un ida y vuelta. Y estas ferias de trueque marcan un proceso en el cual no se usa dinero, no hay mercado, o el mercado recupera su origen no mercantil, como decía Fernando Brodel. El cuarto aspecto, y esto para mí es un aspecto profundamente femenino, es que estamos en un proceso en el cual, en muchos de estos espacios, los valores de uso desplazan al valor de cambio. ¿verdad? a los valores de cambio. Los valores de uso eh, son nuestros productos que no se convierten en mercancías, sino en productos de la comunidad, trabajos de la comunidad, que muchas veces son trabajos comunitarios que terminan intercambiándose por otros trabajos comunitarios. He puesto el ejemplo de la, de la minga indígena del Cauco, pero podría haber puesto ejemplos de muchos otros eh, espacios indígenas, afros o de las periferias urbanas. Tenemos diversos estudios que aseguran que en porcentaje de sus bienes, las comunidades más pobres urbanas, las favelas, por ejemplo, han donado mucho más que las clases medias o, por supuesto, las clases dominantes. O sea, si medimos esta donación en función del de producto de, de, de, que terminan donando. Para terminar, quisiera hacer una breve reflexión sobre la guerra. La guerra es una guerra de despojo, pero además la guerra vino en ancas o montada en las carabelas a América. Los pueblos originarios no utilizan la guerra de aniquilación, de destrucción del otro, que es el eje de la guerra, sino la autodefensa o la defensa de sus territorios. Y esto lo he hablado justo hace dos días con sabedores NASA del Cauca, y, y uno de ellos cuenta, si nosotros tomáramos las armas como han hecho las insurgencias para enfrentar a los paramilitares, a los militares que están produciendo estas masacres, Terminaríamos siendo como ellos. Terminaríamos siendo fotocopias, no dijo esa palabra, pero terminaríamos siendo iguales a ellos. Perderíamos la diferencia. Perderíamos nuestro respeto a la vida, que es nuestra razón de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Nos defendemos, pero de otro modo. Y cada pueblo lo hace como sabe. En el norte de Perú, eh, la, mina, la mina Conga es a través de los llamados guardianes de las lagunas, que acampan en las alturas para defender las lagunas de la contaminación. En otros lugares es la policía comunitaria o este, diversas formas de autodefensa, y en el, mundo, en el mundo nasa del Cauca es la guardia indígena que se ha replicado incluso en Argentina, en el norte de Argentina y en muchos otros lugares. ¿Qué es la Guardia Indígena? Son varones y mujeres elegidos por las comunidades, en general jóvenes y jóvenes, que prestan servicio no remunerado y que están armados de un bastón de mando simbólico, la chonta se llama. Y actuando en masa, actuando en cientos, consiguen... Eh, muchas veces sufren y muchas veces son muertos, consiguen oponerse a la violencia, a la muerte, al asesinato. Esta forma de defender el territorio sin utilizar la violencia, quiero destacarla en este momento, porque la tentación de enfrentar la guerra con la guerra es algo que los pueblos, incluso el ZLN hoy, este, han rechazado, han elegido otro camino con ese mensaje, no queremos ser iguales a quienes nos oprimen. Y creo que esto es un, una, una actitud política y humana de vida muy profunda de las cuales podemos y quizá debemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias Raúl, la verdad es que también súper a tiempo todo, así que gracias por tu interesante intervención. Eh, nuestro siguiente oponente es Tatiana Roa, que es la coordinadora del área de energía de Censat Agua Viva, que son es amigas de la Tierra de Colombia, y es activista ambientalista y también candidata a doctora por el Center for Latin American Research and Documentation de la Universidad de Ámsterdam. Eh, y queríamos como coger todo esto que uh, uh, estáis proponiendo o que estéis analizando, tanto Raúl como Horacio. Y pasarlo también a una parte propositiva ¿no? de, de esto que hablábamos de construir desde las, desde las comunidades. Y en un momento en que, sobre todo desde Europa, ¿no? parece que las propuestas de, de respuesta a esta crisis que vivimos uh, sean solo pues, el Green New Deal o el European Green Deal y cosas así, le hemos pedido que nos hable precisamente del Pacto Ecosocial del Sur, que ella nos explicará muy bien. Cuando quieras. Gracias, Ana. Bueno, buen día. Un saludo cálido a todas las compañeras y los compañeros que nos acompañan, que nos están oyendo por los diferentes canales. Me alegra estar compartiendo este escenario con Yayo, con Horacio, con Raúl, con Ana, con Alfons. Y, por supuesto, agradecerle al Observatorio y a la FEDE por esta invitación. Bueno, yo no puedo empezar esta invitación sin denunciar la masacre ocurrida en Bogotá, eh, los pasados días, ya lo refería Raúl, eh, al menos unas 13 personas y otras eh, 100, 13 personas han sido asesinadas, hay muchas heridas, decenas de heridos, hay muchos detenidos durante las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, un abogado, una persona trabajadora que estaba eh, en su barrio y fue asesinada por agentes de la policía. Pero también, eh, como también ya lo dijo Raúl, han ocurrido este año alrededor de 55, 56 masacres en todo el territorio nacional y en respuesta ha habido miles de personas que han salido a la calle para denunciar estas permanentes agresiones que no son de ahora, que han sido permanentes además de que la pandemia sin duda ha sido aprovechada por este gobierno para imponer medidas mucho más agresivas frente a los territorios y frente a la gente. Bueno, me voy. ya dicho esto, ya denunciado, pidiendo la solidaridad de todos ustedes, quisiera entrar a hablar del Pacto Ecosocial del Sur, Pacto Ecológico, Económico e Intercultural del Sur, una iniciativa que nace formalmente eh, a inicio de junio de pasado. Surge en, un, en este contexto, digamos, de la pandemia eh, que desnuda, como ya lo han dicho, tanto Horacio como Raúl, las profundas inequidades y desigualdades que sufre la región. De ahí, digamos, que este grupo de personas y de organizaciones nos propusimos, eh, vimos la urgencia de construir dinámicas sociales, de proponer respuestas políticas de mediano y largo plazo, que sean capaces de contrarrestar las dinámicas capitalistas, la profunda desigualdad y la profunda crisis ambiental eh, que vivimos, la, la profunda crisis en general. El pacto es una propuesta desde el sur y para el sur para disputar, pero sobre todo construir un horizonte colectivo de transformación para nuestra América. Nos interesa recuperar la capacidad de hablar, de proponer, y también de hacer visibles todos esos procesos de reexistencia que nos permiten pensar que sí hay esperanza. O sea, asuntos como los referidos por por Raúl, como los cientos, miles de experiencias que en este país donde la guerra pareciera que fuera lo único que existiera, hay miles de, de iniciativas de la gente en los barrios, en las comunidades, que nos llenan de esperanza y que nos permiten decir que sí hay futuro. Por tanto, el pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno, es más bien una invitación a acordar un rumbo compartido en la transformación. El pacto es impulsado por grupos, organizaciones, movimientos sociales, personas de diferentes países de América Latina, quienes lo impulsamos. Hacemos parte de movimientos, organizaciones indígenas, afrodescendientes, feministas, sindicales, ambientalistas de derechos humanos, colectivos de investigación, grupos por la salud, redes de movimientos urbanos. Es decir, quienes proponemos este pacto somos un grupo diverso comprometido con la transformación de nuestras realidades. El pacto no es una propuesta abstracta. Detrás del pacto hay muchos años de construcciones colectivas y por eso el contenido del mismo refleja la acumulación de lucha, de procesos de resistencia. Estas luchas sociales, no hay que olvidar que estas luchas sociales en el continente han dado lugar a conceptos y propuestas que están enraizados en los movimientos sociales y sus organizaciones. Muchos han logrado, para bien o para mal, expresarse en constituciones políticas, en leyes, en sentencias jurídicas, pero sobre todo lo más importante han, son conceptos que han afirmado eh, horizontes de sentido, como el derecho de la naturaleza, el buen vivir, el suma causai, eh, el vivir sabroso de los pueblos del bajo Sinú, la transición socioecológica, las diversas soberanías y autonomías alimentaria, energética, ecológica, el paradigma del cuidado, o más bien los paradigmas de los cuidados, como hablan las mujeres del Cauca, los post-extractivismos, entre otros conceptos. El pacto tiene su fundamento en estas articulaciones y tejidos que construyen esos rumbos, esos horizontes y esas alternativas para la región. Bueno, quienes estén más interesadas pueden ir a la página web www.pactoecosocialdelsour.com. Ahí eh, pueden ver quién es, es, quién, qué organizaciones impulsan el pacto, cuántas organizaciones han venido respaldando, respaldando pero también hay un espacio. Aprovecho para invitarles a hacer aportes, reflexiones que nutran sobre todo el pacto. Cierro esta primera parte y empiezo la segunda diciendo que el pacto es una propuesta integral y holística. No se trata de un pacto ecológico o verde. Por el, por el contrario, el pacto propone articular los, lo ambiental o ecológico con lo social, con lo económico, con lo intercultural. En las últimas décadas, en el continente se, se justificó el desarrollo, en nombre, perdón, en nombre del desarrollo, el extractivismo como forma de superar la desigualdad social. Pero lo que vimos es que todo este proceso de reprimarización que vivió el continente, que vivieron nuestras economías, lo que ha hecho es que sin duda se presentó un crecimiento económico pero lo que experimentó este boom de commodities es una alarmante concentración de la riqueza y de profundas desigualdades sociales. Además de que los que más, de que los que más tienen pagan ahora menos y los que menos ganan pagan más. De acuerdo a la Cepal, el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza del continente y tributa solo el 5.4 por ciento de la renta. En la otra cara, poblaciones campesinas, étnicas e incluso urbanas sufren el despojo, el saqueo, la depredación ambiental. Un proyecto que ejemplifica lo que es el extractivismo es la mega minería en la Guajira al norte de Colombia. Allí eh, los proyectos extractivos llevan ya varias décadas, desde los años 80 se instalaron, exportan millones de toneladas de carbón al año. Sin embargo, las comunidades indígenas Guayú, las comunidades afrocolombianas, no cuentan con agua y han perdido sus formas de vida tradicionales. 66.000 hectáreas eh, se, eh, son un hueco permanente que se mueve por el territorio, el hueco de la minería. Y construye montañas artificiales. En los últimos años, en esa región rica, miles de niños, miles de niños y niñas indígenas han muerto de hambre ante la indiferencia del Estado colombiano. Voy a entrar ya para terminar presentando las propuestas del Pacto. Algunas surgen o se refieren más a prácticas que se van tejiendo desde abajo y que se van expandiendo de manera horizontal y las otras prevén, en algunos casos, un papel más protagónico de las instituciones públicas. Tres de estas propuestas giran en torno al eje de la justicia social y redistributiva. Estas son, en primer lugar, una transformación tributaria solidaria, porque existe, como ya lo mencioné, en América Latina una estructura tributaria profundamente inequitativa y regresiva. Ya daba algunas cifras que confirman esto de que los, los que más tienen tributan menos y viceversa. Por eso proponemos un impuesto a las grandes fortunas y a los megaemprendimientos. En segundo lugar, proponemos la anulación de la deuda externa de los estados y la construcción de una arquitectura global. En estos momentos se hace más que vigente el reclamo de las deudas históricas, la deuda patriarcal, la deuda climática, ecológica, racial. Deudas que de una manera u otra reflejan estas estructuras de dominación, las desigualdades e inequidades que se han plasmado de formas múltiples en nuestro continente. Todo este entramado de poder que desembocó que se ha desembocado en la apropiación y subordinación de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, inclusive de cuerpos y subjetividades de los seres humanos, especialmente de las mujeres, así como, la, como de la naturaleza. Francia Márquez, recientemente una lideresa negra eh, colombiana, recientemente en la presentación del pacto que hicimos aquí en América Latina, comentó, que la deuda externa es impagable y ha mantenido la rodilla de Europa y de Estados Unidos sobre los pueblos, sobre el cuello de los pueblos latinoamericanos empobrecidos. La cancelación de la deuda constituiría un primer paso de reparación histórica contraída por los países centrales desde la época colonial. El Pacto Ecológico Social del Sur propone colocar el tema de estas deudas eternas, la financiera, la ecológica y la histórica, en todas las discusiones sobre las transiciones. En tercer lugar, en este primer eje, proponemos una renta básica universal. Se trata de poner un ingreso para todos y todas, sustituyendo la política de bonos heredada por el neoliberalismo, que ha sido además utilizado por los últimos gobiernos para crear clientelas y dependencias y los, y al, eh, con los sectores más pobres, que han quedado más bien atrapados, digamos, en todo este entramado de la pobreza. El segundo eje que atraviesa el pacto es el paradigma del cuidado o de los cuidados, vuelvo y rescato ese concepto de las compañeras del Cauca, nos fundamentamos en los aportes de los feminismos y de la economía feminista buscando dar visibilidad a lo que se ha invisibilizado por tanto tiempo, las labores domésticas, el cuidado en general, incluido el cuidado de la naturaleza, recae sobre las mujeres. Es decir, las reproducciones de la vida, de la vida social, deben estar ligadas a una mejor redistribución de las tareas. Proponemos entonces la creación de sistemas nacionales del cuidado. El cuidado debe ser considerado un derecho y como tal debe incluir un rol más activo del Estado. El tercer eje gira en torno a la transición socioecológica. Necesitamos una transición que abandone una civilización que está haciendo crisis. Y aquí quiero recuperar un concepto que utiliza Moira Millán, que es la del... Terricidio, ¿sí? que lo considera, los, lo, consider, lo, lo conceptualiza como los crímenes que cometen los estados y la corporación que asesinan la tierra. Una lógica perversa y sistemática de dominación de los pueblos, dice Moira Millán. Ha sido, nosotros decimos, ha sido... Eh, la abundancia de este energético, eh, como el petróleo o los fósiles, lo que ha provocado una profunda crisis ambiental, o sea, ha sido utilizado por el sistema capitalista y ha creado una sociedad profundamente consumista. La transición, por tanto, requiere no solo un cambio de la matriz energética, como pareciera que fuera para muchos, sino un profundo cambio cultural que repiense asuntos como la alimentación, el diseño de las ciudades, el transporte, la movilidad, la relación con la naturaleza, los referentes simbólicos de esta sociedad. Requer requerimos un sistema energético diversificado, pero también más democrático, desconcentrado, descentralizado. Y también proponemos la construcción de economías y sociedades post-extractivas que tengan en cuenta los flujos energéticos y de materia que demanda todo proceso económico. Termino ya en los minutos que me quedan con otras propuestas, como priorizar la soberanía alimentaria, no olvidar alimentaria, no olvidar que sigue siendo la agricultura campesina la que alimenta el mundo. Y que no solamente alimenta el mundo, sino que podría enfriar el planeta, como lo plantean varios movimientos campesinos garantizar la agrobiodiversidad. Agro Entonces, este tema, digamos, de la soberanía alimentaria se vuelve central y lo hemos visto, digamos, en, las en, la, en la actual pandemia, el papel protagónico que, que juega la producción local. ¿sí? Asuntos como los trueques que se han visto en todas las ciudades de América Latina, en pequeños poblados, en el, el municipio de Cajamarca, en el Tolima, entregó cantidades de alimentos, seguramente mucho más de lo que podrían estar dando municipalidades en muchas regiones del, del país. Y termino con las dos últimas propuestas. La primera, recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, porque es necesario disputar los, senti los sentidos históricos de convivencia desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, desde la plaza, desde los radios, las radios comunitarias, y los espacios culturales. Y finalmente proponemos una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano con autonomía del mercado mundial globalizado que abran alternativas al monopolio corporativo y permitan una desconexión de las dinámicas más perversas de la globalización. Cierro afirmando que quienes luchamos por la vida sabemos que este mundo podría ser mucho más hermoso y más sabroso para recuperar el concepto de los compañeros del Simú en este maravilloso planeta azul en el que andamos. Gracias. Qué bien, espero, espero que así sea, suena maravilloso tener un mundo, un mundo así. Eh, para terminar, tenemos, tenemos a Yaya Herrero, que es antropóloga, ingeniera, educadora social, profesora y, y investigadora y una activista referente, de hecho, en, en, el, en los temas del ecofeminismo. Um, le hemos pedido que nos ayude a cerrar un poco esta charla con este enfoque, enfoque ecofeminista, porque ya hemos hablado un poco, ¿no? a través de las de diferentes intervenciones, ya hemos hablado de mujeres, de cuerpos y de la interrelación de la con la naturaleza. Y, y Tatiana también, por ejemplo, hablaba muchísimo haciendo en los cuidados y creo que ella nos va a dar un buen ejemplo de cómo todo esto se interrelaciona también. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Empiezo también agradeciendo la, la invitación. Para mí es un gusto poder compartir todo este espacio con las personas que organizan, con las personas que han intervenido anteriormente y bueno con todas las personas que, que estáis aquí escuchando. ¿no? Eh, quiero empezar eh, situando un poco el contexto de mi intervención, ¿no? porque creo que es importante eh, decir desde, desde dónde voy a hablar. Yo soy mujer, soy una mujer heterosexual, vivo hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, en un entorno urbano, en la ciudad de, de Madrid. Pertenezco a un país del sur de Europa y quiero plantear todas estas cosas porque muy probablemente el concepto de, o la mirada de los ecofeminismos, de ese movimiento amplio y plural que yo voy a plantear, eh, sea distinto, sea felizmente distinto eh, a otros planteamientos de ecofemin ecofeministas o como, como prefieren denominarlos muchas hermanas latinoamericanas de los feminismos territoriales o los feminismos comunitarios o muchas mujeres de otras cosmovisiones ni siquiera quieren reconocerse o quieren denominarse ecofeministas porque el concepto eco eh, hace referencia a una naturaleza ajena eh, que no conciben, que no comparten, pero que sin embargo sí que forma parte del contexto cultural del que, del que yo provengo y desde el que inevitablemente hablo. ¿no? y Por tanto, quería señalarlo y decir que, bueno, que yo voy a hablar eh, con una posición humilde desde un fragmento, desde una parte de todo este movimiento y para nada pretendo eh, plantear cosas que puedan ser totalizantes o que pretendan ser eh, digamos, entendidas de una, forma, eh, de una forma ni muchísimo menos hegemónica o, o, o dogmática. ¿no? Eh, yo coincido mucho con, con los aportes que han hecho las tres personas que han intervenido anteriormente y por tanto me voy a centrar un poco más en lo que es algo más específico de las miradas ecofeministas desde las que nosotras trabajamos. ¿no? Y es que si bien la vida humana es una vida obviamente inserta en un medio natural del que forma parte, que le constituye y del cual obtiene todo, absolutamente todo lo que necesita para permitir, eh, para que se pueda estar vivo, eh, la vida humana también eh, transcurre encarnada en otro territorio, que es nuestro propio cuerpo. Es un territorio finito, es un espacio que es vulnerable eh, y que tiene que ser cuidado a lo largo de toda su existencia simplemente para poder ser, para poder existir. ¿no? Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio de nuevo que en el momento de la vejez puede ser un momento extremadamente vulnerable, donde yo vivo, hay muchas personas viejitas que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni salir a la calle, ni alimentarse eh, por ellas mismas, que necesitan otras personas normalmente de otras generaciones que cuiden de ellas. Vuelve a ser obvio cuando hablamos de las diversidades funcionales, según cuál sea la naturaleza de la diversidad funcional, hay personas que necesitan otras acompañándolas permanentemente para poder vivir, es obvio, en el momento de la enfermedad, todas las personas enfermamos en algunos momentos, ¿no? Lo que quiero decir es que la vida de un ser humano en solitario es básicamente, ontológicamente, imposible. Que siempre somos un ser, como decía Horacio, que vive con, somos seres que vivimos siempre con otras personas, ¿no? Eh, esto quiere decir eh, que muchas veces cuando escuchamos, sobre todo fruto de, de las epistemologías más bien occidentales, hablar de autonomía o hablamos de seres autónomos, tenemos que ser conscientes de que esa autonomía siempre se hace en relación de interdependencia o se consigue en una relación de interdependencia. Es decir, la dependencia no es por tanto una patología, algo que le suceda a alguna persona suelta, sino que es una condición de vida. Todos y todas somos dependientes, desde luego, de la naturaleza, pero también entre nosotras. ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de nuestra historia, y me estoy refiriendo a la historia del mundo bueno, occidental, ¿no? ya desde las raíces clásicas del pensamiento occidental, nos encontramos con que se ha conformado una noción de sujeto, que es una noción de sujeto profundamente desterritorializado, también descorporizado, decía Val Plumbut, una pensadora ecofeminista, un ser humano supuestamente despellejado. ¿no? Eh, es un ser humano que se ha concebido a sí mismo, eh, digamos, como desvinculado de la tierra, emancipado también de su propio cuerpo, Desvinculado del resto de las personas y por tanto se concibe así como individuo. Y así se ha conformado también la noción de sujeto político en Occidente. El sujeto político protagonista de la polis ateniense, de la democracia ateniense, es un sujeto político que acude al ágora, allí debate sobre eh, el, el mundo en el que vive y fruto de aquellos debates trata de establecer leyes y reglas que organizan la vida en común. Pero de ese mundo, de esa polis, de esa asamblea de la democracia ateniense no forman parte ni las mujeres, ni los sujetos esclavizados que han sido apresados en otros territorios invadidos, ni forman parte por supuesto las otras especies. ¿no? Por tanto, ese sujeto que es abstracto, ese sujeto que se autopercibe falsamente emancipado de la tierra y de los cuerpos, es un sujeto que determina cómo organizar la vida en común, sin ser consciente de esas inevitables dependencias que tiene con la Tierra y sin ser conscientes de las necesidades de cuidados que tenemos todos los seres vivos. ¿no? Aquí, algunas mujeres feministas, como por ejemplo Amaya Pérez Orozco, han denominado a ese sujeto el sujeto BBVA, blanco, burgués, varón, autónomo, urbano, heterosexual, supuestamente sin ninguna discapacidad, que pretende constituirse como un sujeto que, a pesar de, de ser un sujeto privilegiado, que solamente puede sostener su, su forma de vida porque la hace recaer sobre otros territorios, sobre un otro colonizado o esclavizado, sobre mujeres y sobre otras especies vivas, a pesar de que la hace recaer, sin embargo, se conforma como si fuera un sujeto universal, ¿no? como el sujeto que determina la economía y determina la política. Eso ha terminado generando... Entre otras cosas, bueno una profundísima crisis interconectada, multidimensional. Se ha hablado de la crisis ecológica, de la crisis... Eh, me gustaba mucho como lo planteaba Horacio y me hacía acordarme de cuando Isabel Stenders Habla de la irrupción de Gaia, de la inevitable irrupción de Gaia y de, de, la, de la madre tierra como agente político en este momento que ha entrado en la política para llegarse, para intervenirla, para eh, de alguna manera condicionarla sin posibilidad de no poder contar con ella ¿no? en, es, en este marco de crisis ecológica. Pero hablamos también de una profundísima crisis de cuidados. Una profunda crisis de cuidados que al menos en los territorios donde yo vivo está plasmada en el hecho de que hay muchas personas que no tienen garantizada la posibilidad de que nadie la cuide o se ocupe de ella, sobre todo en esos momentos eh, específicos de mayor vulnerabilidad vital. ¿no? Eh, la crisis que desde luego eh, refleja que vivimos en un modelo que es patriarcal, que es ecocida, que es colonial, que es estructuralmente racista, es también una crisis, podríamos decir, edadista. Al menos en nuestros territorios, las personas más jóvenes las personas más viejas se ven absolutamente condicionadas y absolutamente vulnerabilizadas en las formas de vida. Lo hemos visto muchísimo en la pandemia eh, con las masacres que se han producido en las residencias de ancianos, eh, colocadas o, o con, digamos concebidas como un espacio en donde se mercantiliza el cuidado y lo hemos visto también en cómo las personas más pequeñitas han vivido el confinamiento y han vivido también la, la pandemia. ¿no? Es decir, la crisis de cuidados está instalada y está instalada porque cada vez hace falta más tiempo de trabajo de cuidados, porque tenemos más personas mayores, porque tenemos eh, eh, una infancia que tiene más dificultades para ser atendida, porque la ciudad conforma una forma de vivir en donde cada vez se alejan más las dimensiones en donde se da la vida humana y por tanto hay que invertir más tiempo para cuidar y porque son mayoritariamente mujeres las que a lo largo de la historia, y también en este momento, se ven obligadas de forma no libre, por la división sexual del trabajo que imponen las sociedades patriarcales, a ocuparse casi en solitario, digamos, de esas tareas, ¿no? Dentro de esas tareas de cuidados hay también eh, dinámicas que, son, que, que, que hay que analizarlas desde una perspectiva de clase y desde una perspectiva estrictamente racista, ¿no? En este momento, quienes mayoritariamente se están ocupando del cuidado de los cuerpos más vulnerables son, como decía, mujeres, pero son también, además, mujeres fundamentalmente migrantes. Al menos en Occidente, el trabajo de cuidados, cuando ha sido asalariado, ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero las chicas que migraban de los pueblos del mundo del campo a las ciudades a servir, y posteriormente, cuando la economía se amplifica y se globaliza, mujeres de otros territorios. ¿De qué territorios? Pues de los mismos territorios de los que proceden las materias primas que sirven para sostener nuestros metabolismos económicos. Es decir, hay también un extractivismo en términos de tiempo de trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente mujeres conformando una especie de lumpenproletariado femenino que está, eh, digamos, invisibilizado que está explotado y que tiene las condiciones laborales más absolutamente eh, devaluadas que podamos imaginar. ¿no? Eh, no es solamente el cuidado entendido como el cuidado completo de los cuerpos, sino que nuestra cultura ha desarrollado una forma de vivir absolutamente descuidada. Se ha hablado del descuido de las otras especies, del descuido de la tierra, del descuido de las personas empobrecidas, del descuido del otro. Eh, y yo quería llamar la atención también por señalar eh, sobre lo que está sucediendo en este momento en las fronteras de la, de la Europa rica. ¿no? De la Europa rica. Eh, en estos días, eh, en últimas semanas, hemos, hemos, eh, eh, bueno, pues, eh, hemos podido presenciar el incendio de los campos de las personas, de, de las residencias de las personas trabajadoras en Lepe, en Huelva, en el sur de España, Hemos podido ver la semana pasada el incendio en Moira de un campo de refugiados, si es que se le pudiera llamar refugiados, en Lesbos. Esta mañana leía que se ha habido otro intento de incendio en un campo de refugiados también en Grecia, en Samos. Y lo que estamos viendo es un absoluto blindaje de las fronteras de la Europa rica, con fronteras, algunas de ellas visibles, con concertinas, con cámaras de vigilancia que impiden el paso de las personas migrantes pero se abren y se cierran todos los días para que entren las materias primas, los minerales, la energía que viene de esos mismos países, de los mismos países de las personas que han sido forzosamente expulsadas y otras fronteras, estas invisibles, internas, que separan a quienes están dentro de quienes están fuera. Separan a aquellas personas que, por ejemplo, tienen empleo, pero cuyo empleo ya no les permite ni pagar la casa ni garantizar que no les vayan a cortar la luz y les vayan a cortar el agua, porque en un modelo absolutamente empleocéntrico, como ha sido el estado de bienestar occidental, el empleo ya no sirve para garantizar estar a salvo de la pobreza y de la vulnerabilidad. ¿no? Y estamos viendo también incluso cómo esas fronteras se están constituyendo en lo que se suele denominar una nueva oportunidad de negocio. Es decir, en ese capitalismo del desastre que decía Naomi Klein, no solamente el despojo, no solamente la destrucción ambiental, no solamente el cambio climático se intenta convertir en una oportunidad de negocio, sino que el negocio, por ejemplo, de la seguridad de fronteras, en donde se produce una absoluta situación de descuido, el negocio de, de, de fronteras se convierte en uno de los campos que más hace crecer ahora mismo la economía. ¿no? Creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, desde nuestro punto de vista, ¿Por dónde tendríamos que ir Lo planteo de una forma muy general. Necesitamos, creo yo, avanzar hacia sociedades, hacia comunidades, eh, en donde básicamente eh, haya tres elementos o, o estén regidas por tres elementos que me parecen clave. ¿no? Y, y vuelvo a recordar, muy aterrizados al contexto en el que yo vivo. ¿no? En primer lugar, el principio de suficiencia. La necesidad de aprender a vivir con lo suficiente. Esto quiere decir que hay quien necesita más para poder garantizar condiciones de vida dignas, pero hay muchas personas que pueden vivir con mucho menos. Me refiero a mucha menos energía, mucho menos minerales y mucho menos tiempo robado a otras personas que se ocupan del cuidado de los cuerpos. ¿no? El segundo principio, junto con este principio de suficiencia, sería un principio del reparto. ¿no? Eh, más que nunca, luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza y eso requiere autoorganización, para de alguna manera autodefenderse y frenar ese proceso de despojo en el que nos encontramos inmersas. Y el último principio que yo quería señalar tiene que ver con situar el cuidado como un principio político, no solo como un valor moral, como un principio político, como un principio político que se constituya, digamos, en faro y también en palanca para la activación de todas las políticas que tenemos delante, políticas de vivienda, Políticas eh, de extranjería, eh, políticas que tienen que ver con los derechos laborales, políticas que marcan cómo tiene que ser el trabajo concebido no solamente como empleo, sino como todos los trabajos que hacen falta para mantener la vida. Me parece que en ese sentido el cuidado se constituye como una oportunidad política, ¿no? Quería señalar también, por la importancia que tiene, creo yo, eh, un elemento básico que tiene que ver con la cuestión de, de los cuidados, que es el principio de precaución, ¿no? Claro, aplicar el principio de precaución en una cultura que no cuida, que no tiene el valor del cuidado, es prácticamente imposible. Por eso nos encontramos que ante las advertencias de la comunidad científica desde hace un montón de tiempo no se hace absolutamente nada, porque el principio de precaución colisiona directamente en una sociedad en donde el cuidado no tiene, eh, no, no está en el centro, es invisibilizado y es sostenido de forma absolutamente eh, invisibilizada, digamos, explotada por parte de las mujeres. Quiero terminar señalando eh, que son muchísimas las eh, iniciativas que se están poniendo en marcha, hablaríamos de, de cuidados compartidos eh, de niños y niñas, hablamos de redes de cuidados compartidos de de, con mayores, hablamos de un proceso de recuperación de una palabra clave que quizás en el contexto de los pueblos originarios no sea tan necesaria recordar, pero aquí lo es, que es el concepto de comunidad, que es absolutamente clave y necesario de recuperar. Hay muchísimas personas trabajando en esta línea. ¿no? Y termino planteando eh, que si bien, al menos aquí, el marco distópico empieza a estar clara y la distopía empieza a ser algo comprendida por todo el mundo, creo que nos encontramos en un momento en el que necesitamos repensar la utopía. La utopía entendida como la generación de horizontes de deseo para las mayorías sociales que puedan ser eh, compatibles con los límites físicos y con lo que somos como seres humanos y con la cuestión del cuidado. ¿no? Y que solamente desde esas utopías en donde la mirada artística, por ejemplo, es absolutamente fundamental, eh, podemos generar una esperanza activa y real, no una esperanza falsa en el Green new, new Deal o en otras propuestas digamos que son estructuralmente y materialmente inviables, sino en una esperanza que nos haga movernos, autoorganizarnos eh, y, y hacer eh, que cambien estos modelos sin esperar a que nos den permiso para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, yo creo que hay mucha gente que estamos en busca de estas utopías y que las estamos intentando construir, así que espero que se sientan también inspiradas con ese webinar. Muchas gracias a todas por las intervenciones. Me um, doy paso a Alfons, que supongo que tiene preguntas para que podáis responder. Eh, de acuerdo, pues. Pues, muchas gracias también. Yo reitero las gracias a todas las panelistas. Eh, habéis lanzado un flujo de información muy fuerte. Entonces, eh, bueno, ha habido diferentes reacciones en, en el grupo, pues, hablando de, de, de, los, de, los diferentes, de los dos chats que, que estábamos eh, monitorizando un poco. Pues, hablando de que los mercados campesinos son muy importantes, que el concepto de autonomía alimentaria es un concepto también importante interesante que La, la renta básica universal es indispensable para acabar con la pobreza. Eh, pero os, vamos, os voy a formular algunas preguntas eh, concretas y, y así eh, pues os lanzo cuatro o cinco preguntas y luego, si os parece bien, hacemos como una ronda en la que podéis eh, responder o opinar por, eh, sobre cualquiera de ellas eh, de la manera que consideréis oportuno. La primera ya un poco en, en un término que se ha reiterado, eh, sobre todo o, Horacio y Raúl, que es el tema de, de la guerra, la guerra a la vida, y también la, la guerra de despojo, ¿no? muy vinculada con, con el extractivismo. Y ese extractivismo, ahora mismo en, en Europa, por cómo se están planteando las transiciones, dijéramos, desde la parte institucional y desde las transiciones a gran escala para apuntalar los poderes eh, del norte global, eh, pues eso, están impulsando una especie de, de extractivismo verde que, que, que en la actualidad, y encima muy incrementado por la situación de, de pandemia, alimenta a, podríamos decir, a, a, dos, a dos grandes partes del capitalismo, dos grandes características o objetivos. Uno es la, el capitalismo de la vigilancia, ¿sí? Es decir, toda, toda esa, esa mmm, cantidad de energía ingente y material es necesaria para tener la tecnología, para el Big Data, ¿no? la, la, la, los grandes datos de control, control algorítmico, todo esto. Y por otro lado, también el, el capitalismo eh, virtual. ¿no? O sea, el mercado es mercado y también es e-mercado, ¿no? mercado virtual. Eh, un poco con lo que, que, que decía, vinculado con lo que decía Yayo, pues los, los cuidados son, son principalmente eh, presenciales, pero estamos. Eh, estamos transitando hacia una sociedad cada, más, cada vez más uh, virtual, ¿no? con una pérdida grande de atención, difícil eh, de intervención porque hay una gran pérdida de, de, de atención y también eh, los algoritmos dominan la información que nosotros podemos asumir. Entonces, si tenéis alguna reflexión entre ese, ese extractivismo vinculado a ese capitalismo de vigilancia o capitalismo virtual... Una pregunta muy concreta, que es, supongo que va dirigida para Tati, es si, si sobre el pacto que has explicado profundamente, si hay, si hay alguna persona del gobierno colombiano que tenga una buena relación o que esté en sintonía con lo que planteáis eh, desde el pacto de, del sur. ¿sí? Otra pregunta que os lanzaríamos es también, eh, quizás, os, eh, os preguntaríamos si podríais dirigir a, a, a alguna algún comentario hacia las jóvenes ¿no? que se han movilizado, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, muy en relación con la justicia climática, más acá, pero, pero en general, eh, que se, se han empezado a organizar justo antes, ¿no? o sea, en bueno, el año antes de, de, de, la, de la pandemia, y que parte de sus agendas ahora se están regenerando, pero han sido troncadas por, por, por la pandemia y por todos, eh, todos los... Eh, o sea, todos los elementos de seguridad asociados a la, a la, a la pandemia, si podíais dirigir alguna, algún mensaje para ellos. Y la última, mucho más de, en relación con el proceso que estamos llevando como, como organizaciones acá, ¿no? un proceso de construcción de un eje ambiental, que es, un, es también un espacio de interrelación entre, entre organizaciones, ONGs y movimientos sociales. Y, Queríamos, como, si teníais alguna, alguna reflexión, Yo, muchas de las preguntas que, que, que os estamos lanzando ya, ya las habéis respondido, pero si veis alguna característica nueva realmente para generar nuevas alianzas, o si hay que renovar alianzas, o hay que hacer nuevas alianzas, en este contexto que, que va a venir eh, en, en poco tiempo, que es eh, seguramente una, o sea, una crisis económico-financiera, medidas de austeridad, conocemos un poco la receta institucional no hay corporativa para la, para la situación pospandemia. Entonces, ¿qué tipo de, de, de alianzas transoceánicas, eh, internacionalistas, eh, feministas podemos generar en este nuevo contexto? Bueno, pues eh, eso sería por el momento. Muchas gracias. ¿Y cómo lo hacemos? Una pregunta que acaba de lanzar María Borrás ¿Cómo lo hacemos para no deprimirnos y seguir luchando? Gracias. Sí, son, son... sí, eso, Ana. Veo que nadie se atreve a empezar. ¿Qué, ¿Queréis que hagamos como una ronda y que todo el mundo haga intervenciones, tanto de las preguntas como si queréis añadir algo más? Y así las vamos direccionando. Eh, empezamos en el, orden, en el orden que habéis intervenido. Hace rato que no escuchamos a Horacio, así que dinos. Bueno... Eh... Yo querría por ahí empezar con, con esta cuestión sobre la guerra porque me parece que es central y creo que has atravesado varias, bueno, toda la conversación, ¿no? Porque una cuestión que me parece importante entender eh, es que la guerra nunca se presenta así como tal. Eh, es una guerra de conquista, eh, pero siempre se presenta como una promesa la conquista de la libertad, la conquista de la felicidad, la conquista de, de, de la libertad de, a, eh, absoluta, eh, absoluta en el sentido de desprecio de las relaciones de interdependencia, como planteaba Yayo, ¿no? de, de, de una libertad absoluta, eh, abstracta. Y creo que eso eh, hace parte también de un problema que tiene ciertos sectores políticos que decimos por ahí de izquierda o progresistas que eh, efectivamente eh, plantean ¿no cierto? esta dimensión colonial ¿no? de, de digamos de, de muchas veces lo que se presenta como guerra eh, en, en, en, digo, la, la guerra está revestida del desarrollo, de del desarrollo de promesa de desarrollo de promesa de promesa de bienestar de promesa de, de, de, de de conquistar este, nuevos horizontes eh, de, de, de realización. Entonces, este me parece que se plantea, como muchos gobiernos acá en, Argentina, en, en América Latina, no, guerra contra la pobreza, y se proponen redistribuir la riqueza, sin caer en cuenta de que la riqueza que se proponen redistribuir viene manchada de sangre. Eh, se plantean una lucha contra la, la desigualdad y bajo esa idea de desigualdad consolidan un régimen oligárquico bajo el control de grandes intereses corporativos que tienen el control de los flujos materiales del mundo eh, y que imponen eh, un régimen de trabajo forzado y de una vida de insatisfacción perpetua bajo la normalización de un horizonte consumista. Entonces, este, eh, nosotros tenemos que preguntarnos, digamos, fundamentalmente ciertos sectores que se dicen de izquierda, creo que, eh, eh, digamos, antes de redistribuir la riqueza, es, preci es preciso preguntar de qué tipo de riqueza hablamos. Necesitamos más que redistribuir la riqueza, resignificar la riqueza. Y esto va muy en sintonía con lo que planteaba Yayo, en el sentido de que eh, bajo la lucha contra la desigualdad lo que se consolida es un régimen de expropiación de nuestras vidas y de expropiación de nuestros deseos. Entonces pienso que tendríamos que pensar la riqueza en términos de autonomía, interdependencia y suficiencia otros horizontes de vida donde la realización y la felicidad tengan que ver con la expansión de capacidades que nos hacen humanos, con nuestro obrar, con nuestras relaciones, y no con, con lo que tenemos y con las cosas. Y eso está fuertemente vinculado a una crisis que es, digamos, una dimensión de la crisis que, que, que me gustaría explicitar, que es la crisis de la desconexión ontológica en la que estamos inmersos. Buena parte de esta crisis tiene que ver con esto, ¿no? con la idea de la virtualidad. ¿no? La, la, la noción de la virtualización nos lleva a un estado ¿no? de desconexión con los flujos fundamentales de la vida. Cuando hablábamos de que es la Tierra la que está hablando... No lo estamos diciendo en un sentido metafórico. Cuando estamos diciendo que la Tierra es un agente político que está interviniendo, lo estamos diciendo en un sentido material, real, existencial. Pero eso eh, no es tomado eh, en serio por mucha gente, por mucha gente dicha, no solamente políticos, empresarios, sino también científicos vivimos desconectados de los flujos que nos hacen partícipes de la vida. Es una desconexión ontológica, epistémica, cognitiva y afectiva. No nos sentimos tierra, no nos sentimos hijos de la tierra, hijas de la tierra, no nos sentimos hermanos entre los hermanos y hermanas entre nosotros mismos, y por eso no sabemos, digamos, por qué vivimos, no sabemos qué es lo que sostiene nuestras vidas. Y entonces hemos perdido el sentido de la vida. No podemos responder a la pregunta de para qué vivimos, qué es lo que justifica nuestra existencia. Entonces, en ese sentido, sí me parece importante, digamos, digamos, eh, descolonizar el imaginario de lo que sería emancipación, de lo que sería una buena vida, de lo que sería desarrollo, de lo que sería riqueza, porque bajo esos nombres lindos y bonitos se justifica y se realiza la guerra. La guerra con la Amazonía, que hoy está llevando la última estocada este, los gobiernos, ¿no es cierto?, de, de, de, de, de, de, de Bolsonaro, el gobierno genocida de Bolsonaro, el gobierno de facto en, en Bolivia, no la empezaron ellos. Si no la empezó Lula y Dilma, por lo menos ellos también la continuaron y ellos también son cómplices de la guerra contra la Amazonía y contra los pueblos amazónicos. Tenemos que decir las cosas con claridad, porque claro, la guerra, que es una guerra de conquista, no se presenta bajo la forma de la guerra se presenta bajo la forma de la felicidad, del bienestar y todo eso. Entonces, me parece que eso es un tema central y fundamental, porque efectivamente, no, eh, bajo propuestas ahora de, de un capitalismo verde, se está intensificando el extractivismo. Se habla de transición energética, se habla, ¿no es cierto?, de eh, economía descarbonizada, y, y en realidad, ¿cómo vamos a lograr eso si no desestructuramos este patrón oligárquico de vida que está basado en un consumismo que no es universalizable y que no es sostenible. La, el imaginario de ese estado de bienestar, del que mucha izquierda lamentablemente sigue nostálgica, ese estado de bienestar que se construyó entre los 40 y los 70, es un estado de bienestar que se hizo bajo el espolio sistemático de los pueblos del sur y de muchos cuerpos del sur viviendo en el norte. Ese estado de bienestar es inviable y, es, y, no es, y no es socializable. Entonces, me parece que tenemos que eh, rediscutir fuertemente estas ideas de, de riqueza, de desarrollo, de bienestar, porque muchas veces en nombre de eso lo que se hace es la prolongación y la continuidad y la justificación de la guerra. Muchas gracias, Horacio. Um, Raúl, no sé si quieres tomar la palabra. Quería hablar brevemente sobre el tema de las alianzas, que era la última cuestión que se planteaba. Eh, cuando se habla de alianzas siempre se piensa en alianzas políticas, y en, en partidos, en movimientos. ¿no? Pero yo creo que aquí necesitamos eh, varios tipos de alianzas. Necesitamos una alianza rural-urbana que tiene profunda relación con los cuidados. Eh, el mundo urbano es un mundo eh, extractivo de lo, de lo rural y ninguno de los dos mundos por sí solo puede resolver todos sus problemas. Entonces necesitamos esa caricia, ¿no? ese, esa ternura del vínculo rural-urbano. Y en ese vínculo cada uno aportará los saberes y las posibilidades que tiene eh, y que ha desarrollado este, a través del tiempo. Yo tengo una gran eh, expectativa en ese, en ese eh, vínculo y por eso puse este ejemplo de los trueques nazas. Lo segundo que creo que necesitamos es una alianza, a ver, todos los movimientos en el mundo que conozco, por lo menos en América Latina, dije mundo mal, eh, son mezclas de diferentes, ¿no? en general de un sector social que eh, coincide o que se mestiza con eh, personas que vienen de la ciudad o que vienen de, de lo profesional. Necesitamos una alianza entre profesionales y territorios de la pobreza. Pero una alianza en pie de igualdad, no en relación de vanguardia o de dirigentes dirigidos. Y eso necesitamos aprender de los territorios de la pobreza porque si han sobrevivido hasta ahora, este, cinco siglos en un caso, o quizá mucho más en otros, es porque algo tienen para enseñarnos y nosotros también tenemos algo para aportar. Eh, necesitamos una alianza entre lo espiritual y lo material. Eh, y esto es una alianza también profundamente, eh, que se relaciona profundamente con los cuidados. Eh, nuestro mundo ha desarrollado urbano, blanco, clase media ha desarrollado eh, materialmente un enorme despliegue de capacidades, pero este, con una eh, carencia, con un descuido espiritual muy grande. No es casualidad que cuando se juntan, y ustedes lo saben de sobra, pueblos originarios, eh, el, el agradecimiento a la tierra, a, a los animales, a las personas, o sea, a lo espiritual, juega un papel central sin un desarrollo de espiritualidad muy profundo, no teórico, eh, con los cuerpos, con nuestras prácticas, eh, no podemos, creo yo, salir a flote en esta situación tan difícil. Y por último lo que mencionaba Yayo, ¿no? el tema de la comunidad. Ninguna de estas cosas se pueden hacer en individual. Está bien los trabajos individuales, somos individuos finalmente, pero somos individuos que, individuos que hemos... Eh, roto los vínculos comunitarios. Y sin comunidad, eh, yo creo que como humanidad estamos eh, en una desventaja enorme, estamos eh, cortando nuestros miembros colectivos, porque la salida de esto es colectiva o no es. Entonces, eh, yo a los jóvenes y las jóvenes de hoy les diría... Eh, genial lo que están haciendo por la justicia climática pero busquen crear comunidad aunque sea de a tres o de a dos este, que no es lo mismo comunidad que pareja aunque pueda tener algún vínculo creo que necesitamos reconstruir comunidad territorios y tiempos espacio tiempos de reencuentro de revivir de reexistir de reinventarnos este, y, y, y el individualismo es una de las lacras mayores que, que nos ha eh, conducido este sistema. ¿Verdad? Gracias. Gracias Raúl. No sé si Tatiana quiere seguir, además tenía una pregunta concreta relacionada con el sí. pacto. Bueno, yo, yo, quisiera empezar, yo quisiera empezar por el tema de, de las transiciones. Yo estoy completamente de acuerdo con, con los planteamientos que han hecho mis compañeros en general. Eh, y, y en particular quisiera decir efectivamente que este debate sobre las transiciones eh, nos atañe a todos y a todas, porque de alguna manera se ha, se ha venido vendiendo pues, una idea. Por eso hice tanto énfasis en el tema de la transición energética, porque se asume como un tema simplemente dejemos los fósiles y ahora tengamos Energías eólicas, energías solares, bueno, todo esto. Pero lo que estamos viendo en el fondo es que este metabolismo no cambia, o sea, se sigue incrementando de manera exponencial el consumo de materia y energía. Es decir, si no hay una transformación profunda de la sociedad, de la cultura... Eh, no hay ninguna, no hay ninguna eh, eh, fuente energética que pueda proveer y seguir sosteniendo este mundo y mucho menos, digamos, sin los impactos que está teniendo. Lo estamos viendo con el litio, lo estamos viendo con eh, el cobre, digamos, un, un, un molino de, de, de viento requiere toneladas de cobre y eso ha exacerbado por ejemplo, la minería de cobre en el continente y en el mundo en general, pero sobre todo América Latina sigue proveyendo eh, gran parte de, de, esa, de esos minerales. El caso, por ejemplo, de la energía solar en Colombia que se está promoviendo y la eólica está conllevando a abrir plantas térmicas para que sean el sostén, digamos, de la inestabilidad que presentaría los proyectos eólicos y solares en la, en la Guajira, que curiosamente también allá le está llegando otros nuevos proyectos con la llamada, la famosa llamada transición. Entonces, nosotros hablamos incluso de una transición extractiva, o sea, que ha, incre que ha incrementado, incrementado la extracción de minerales en el continente y en el mundo. Entonces, ese es un primer elemento que, que es fundamental también para hablar, digamos, cuando cuando queremos dialogar con esas otras propuestas como el Green New Deal o el eh, que se están planteando en Europa y en Estados Unidos. O sea, ¿cómo lo entendemos? Entendiendo que hay unas profundas eh, diferencias en términos de eh, y, y de asimetrías históricas, geopolíticas, ambientales. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si no, terminamos nuevamente el norte resolviendo, entre comillas, su... Eh, sus afanes, pero sin pensar, digamos, las eh, dificultades que tendríamos eh, en otras regiones del sur. Entonces, ese, ese tema me parece importante, digamos, si, si queremos pensar en cómo dialogamos, eh, lo decía Alfonso ahorita, cómo dialogamos, temo, tenemos que tener presente eso, tenemos que tener presente cómo, digamos, estas propuestas también están alentando falsas soluciones eh, y están profundizando, digamos, esas asimetrías. Un segundo elemento que quisiera tocar, bueno, alguien preguntó en Se ha quedado silenciada. Ahora, Ahora perfecto. Y me fui, me fui un momentico. Un segundo elemento que quisiera tocar rápidamente es el, el referido a eh, la pregunta que hacían. Yo creo que hay que pensar, más que en el gobierno nacional, donde yo en, en, el, en la actualidad no veo absolutamente nada que hacer en el caso colombiano, creo que, hay, que, que sí podría pensarse, digamos, en este tipo de propuestas, como las que hablamos en el Pacto Ecosocial del Sur, en el nivel, digamos, de gobiernos regionales o locales, donde quizá hayan posibilidades de... Eh, potenciar algunas de las propuestas que estamos planteando desde de ese nivel y seguramente en otros países donde hayan otras condiciones eh, eh, para hablar, digamos, en el caso específico colombiano y responder a la pregunta que, que alguien hacía. Y finalmente, quiero terminar con una anécdota frente a esta pregunta que nos hacían doce, do, sobre si hay, es, si hay o no hay esperanza. Nosotros hicimos hace poco... Eh, una serie de programas que se llama Convites para la Vida, que son programas que reflexionan sobre cómo eh, las comunidades vienen construyendo propuestas. sí Y cada, cada programa, fueron 12 programas, eh, eran maravillosos, ¿no? Maravillosos en términos de todo lo que la gente hace en los territorios, los trueques de los que hablaba Raúl, la soberanía alimentaria las energías alternativas de manera descentralizada, acordes a sus condiciones. Pero hubo dos programas que para mí fueron, todos fueron maravillosos, pero dos que me llamaron mucho la atención. Uno, eh, nosotros lo llamamos cosechas de energía humana y cosechas de comunidad. Y en uno de esos se habló de toda esta forma, ¿no? el convite, la minga, y estuvo una compañera del Cauca eh, en, en, explicándolo, ¿no? Todo, cómo funcionan, todas estas, ¿qué quiere decir una turpa? ¿Qué quiere decir la minga? ¿En qué momento hacemos minga? Y claro, yo pensaba, eh, y yo soy de esas personas optimistas, sigo siendo de las que ve más el vaso lleno que el vaso vacío, eh, pensaba, claro, este país se sostiene por todas esas experiencias de eh, comunitarias que nos contaban ahí, ¿no? El brazo cambiado, la, el día cambiado, contaban los, los campesinos y las campesinas de Antioquia, cómo eh, cosechan, digamos, cuando vienen los tiempos de cosecha se intercambian días o el brazo o las horas cambiadas y toda esa forma de trueque que hace la gente, ¿no? Y ahí yo, yo siento que, que ahí tenemos que ese llamado que nos hace Raúl de comunidad, cuando estamos en comunidad, creo que sentimos que hay esperanzas. Y la segunda y última anécdota muy rápida es que desde aquí en Bogotá y en Colombia, en muchas de las ciudades, se ha venido generando un fenómeno que es el de los paqueros, que es un sistema de, de no de compostaje, de compostaje, de manejo de residuos a través de una paca digestora. Y... y y bueno, yo me he estado yendo a, la, a algunas de esas pacas y a conocer, y me llama muchísimo la atención cómo ese ejercicio es un ejercicio de recomposición de la comunidad en espacios urbanos. O sea, el, el, la sensación de felicidad cada vez que te, se termina de construir una paca es enorme, ¿no? O sea, es como... Ese, ese hacer algo de lo que nosotros le hemos delegado a otros, al Estado generalmente, para que nos resuelva cómo manejar los residuos. O sea, cómo hemos perdido, digamos, esos sentidos. Yo recuerdo de mi infancia que salíamos a barrer las calles a una hora, casi todo el mundo salía a la misma hora. Y en ese momento éramos comunidad, hablábamos de lo que pasaba en el bar y tal. Hemos dejado de hacer esas cosas y recuperarlos. Eh, nos, nos da mucha fuerza, digamos, es un, nos da fuerza en lo espiritual, nos da fuerza en lo comunitario y nos da fuerza en lo político. Porque ahí la gente empieza a colocar sus problemas, el problema del barrio, el problema del de el río Arzobispo, por ejemplo, aquí en Bogotá, que, que se empieza a construir un sendero de cemento y la gente empieza a sentir que sobre la ronda de su río, a ver es lo que pasa al lado de su casa es un río y que esa relación con ese río tiene que re restaurarse y no tiene que ser de la forma como nos la imponen eh, las alcaldías, que es todo con cemento. Entonces creo que sí hay esperanzas que hay que trabajar, que hay que actuar ya, hay que construir comunidad y ahí eh, vemos esa luz, vemos esa luz que es la que yo creo que, que, tenemos que, la que tenemos que trabajar todos para seguir, y todas, para seguir viajando a más de 100.000 kilómetros por hora en este planeta azul, eh, en, el, en esta nave, ¿no? que Es este planeta azul en el que viajamos. Gracias. Gracias, Tatiana. Sí, sabemos que Yayo tiene que irse en breve, así que tengo que intervenir. Muy bien. Eh, sí, algunas algunas cosas que bueno que complementan y, y sirven para apostillar cosas que ya se han planteado. ¿no? Con respecto a lo del tema de, eh, del, del extractivismo verde y toda esta cuestión de, de la digitalización y, y lo que supone, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Horacio. no Yo creo que además es una dimensión clarísima de, de la expresión de esa dimensión de guerra contra la vida en general que se está viviendo. Y quería decir que... De, o sea, que que, que conduce casi inevitablemente a dinámicas de corte ecofascista. Es decir, hay un ecofascismo que es el, eco, el ecofascismo explícito que, es el que enuncian y defienden algunos sectores marcadamente fascistas, pero el, el, las propuestas de gente también del ámbito de la izquierda que concibe el desarrollo como esos procesos de transición sin tener en cuenta cuestiones de límites, ni extractivismo, ni lo que está sucediendo en otros lugares, corre el riesgo de deslizarse también o el tobogán del ecofascismo, en este caso casi inadvertidamente, incluso en algunos casos. ¿no? Por tanto, eh, yo creo que es un tema con el que hay que tener cuidado. En cuanto al asunto de los jóvenes, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Raúl. No son tiempos para estar solos en ningún lugar. Si en algo nos la jugamos, creo yo, es en reinventar lo colectivo y aprender eh, lo, lo comunitario, y digo reaprender lo comunitario en los sitios donde lo hemos perdido fundamentalmente, y, y, y diciendo esto quiero decir que lo que ha pasado con las movilizaciones de, de jóvenes, al menos eh, las que yo tengo más cercanas, desde mi punto de vista es de lo mejor que le ha pasado en los últimos años al ecologismo social. ¿no? A mí me parece impresionante ver a personas que han sido en las escuelas formales y en los sistemas educativos formales educados en contra de su propia supervivencia, es decir, porque reaprenden y, y reciben una inyección de neoliberalismo en vena prácticamente desde que entran en la escuela, que hayan sido capaces de organizarse y llamar la atención sobre que se han tenido que organizar fuera de las escuelas, porque el ámbito en donde aprenden las cosas importantes muchas veces no les permite ni hablar, ni dialogar, ni hacerse conscientes de todas estas cosas que estaban pasando. ¿no? Y como miembro de una generación, pues me da muchísima pena ver a personas jóvenes eh, organizándose y saliendo a la calle casi para denunciar eh, y, y, y confrontar, con las propias generaciones de sus padres y madres eh, que tienen una visión sobre el desarrollo, sobre la vida buena, sobre lo que, que, que directamente elimina y quita el futuro de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un movimiento súper importante. Un apunte más sobre el tema de las alianzas, a mí me encanta cómo lo ha planteado Raúl y lo que quería añadir como miembro de los movimientos sociales pues de, del, del Estado español y de la ciudad de Madrid desde hace muchísimo tiempo... Eh, querría decir que en muchos casos los movimientos sociales tienen importantes, ahora me refiero más a movimientos sociales, o eh, movimientos políticos, tienen eh, a, eh, importantes eh, dificultades para aliarse con otros, incluso para aliarse a lo interno del propio movimiento, porque en cierto modo eh, también protagonizan y están eh, empapados de un modo de relacionarse que es, polo, que es colonial, que es patriarcal, y que es absolutamente eh, violento. ¿no? Eh, quiero llamar sobre esto eh, la, la atención, sobre que es muy importante estar pendiente de ese ángulo muerto que hay dentro de cada organización, que es el ángulo muerto que se desentiende de una gestión de conflictos adecuada, que es incapaz de manejar la diversidad, eh, que está basada muchas veces también en una cultura del debate, de la conquista, de la humillación, eh, y que, eh, por tanto, conforma movimientos sociales a veces en donde a nadie le, apetece, le apetecería estar. ¿no? Eh, lo que quiero decir es que en el propio espacio en el que nos articulamos tenemos que construir, ya que performar el camino al que queremos llegar y, por tanto, cómo nos relacionamos dentro de los propios movimientos sociales es una cosa absolutamente crucial. Yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo de activismo y para conseguir que las personas tengan mucho tiempo y quieran dedicar mucho tiempo también al activismo, necesitamos que sea un activismo que no esté divorciado de la vida y que no esté desconectado del resto de la vida. A mí esto me parece que es importante ¿no? y eso se conecta mucho con lo que al menos a mí eh, me hace no deprimirme y seguir adelante a pesar de que los indicadores eh, objetivos o, o, o que maneja la comunidad científica nos digan que no vamos bien. ¿no? Eh, yo eh, y lo, y lo planteo desde en primera persona porque es parte de la experiencia personal, si sigo activa y si sigo animada y si sigo, no, no diría optimista porque me parece banal eh, ser optimista, sino sigo sintiendo fuerza dentro es porque lo hago en el marco de una comunidad eh, de un equipo, de un grupo de gente donde me cabe el orgullo de ser compañera, de un montón de gente a la que admiro, de un montón de personas que están ahí desde que me organicé ya hace muchos años, nunca he vuelto a sentirme sola, nunca he vuelto a sentir miedo a la soledad y a lo que tengo delante, ¿no? Y yo muchas veces he pensado, digo, mira, igual caminamos al colapso, pero yo camino al colapso súper bien acompañada, sin sentirme sola y sin sentir miedo, ¿no? Y eso me hace pues seguir adelante con mucha fuerza y con muchas ganas. Qué bien, muchas gracias. Creo que María está muy contenta y el resto de personas que nos escuchan también. Eh, tenemos unos minutitos más. Si ya os sentís contentas con vuestra intervención, lo podemos dejar aquí, pero si alguien quiere lanzar alguna frase, pues es el, es el momento de decirlo. que no, dice que no, parece que todo el mundo está contento con este cierre de caminar juntas de Yayo. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, tanto las participantes que nos habéis estado escuchando como la increíble set de ponentes que hemos tenido hoy. Ha sido muy, muy bonito escucharos y espero que nos encontremos pronto en otros espacios y en otros webinars eh, o donde sea. Um, y que podamos seguir construyendo, seguir construyendo juntos um, este marco de la justicia ambiental y de las luchas ambientales que, que estamos intentando definir. Um, aquí cerramos el webinar, así que um, hasta pronto y un abrazo al otro lado de, de Atlántico también.